Buenas, soy Chelo y sigo acá en el montón. Hoy vamos a conocer la historia de Mariana, una neuquenina que vino en 1999 junto a su familia acá a Canadá. llegamos, vamos a ir a ver a Mariana, vamos a hablar un poquito con ella, que vino directamente desde, desde Neuquén, aquí a Deduc, en el sur de Edmonton, vamos a hablar con ella. Bienvenidos a un video más, estoy acá con Mariana, hola, hola. ya está con el mate, voy a, agarrar, voy a agarrar el mío, porque cada uno está con su mate, de Neuquén. Sí, de Neuquén, de la Patagonia Argentina. Patagonia Argentina, pero eh, ya me comentaste que tenés eh, tiempo acá. Sí, yo viví 10 años acá en Canadá, eh, nos volvimos, volv... estuve cinco años en Argentina, no lo pude desesperar, no lo pude ver mucho. ¿Volviste a Neuquén? Volví a Neuquén, sí. Eh, y después me, mi esposo dijo: No, ya no no puedes estar tanto tiempo allá, no estés acá. Él trabaja, es radiólogo industrial. Entonces iba y venía y dice: Nada, nos vinimos para acá y, y acá hace ya cinco años que estoy de nuevo. ¿Viniste aquí a aquí Tenía 15 años, vinimos toda mi familia, mis viejos, mis hermanas, porque mi viejo trabajaba para NET. Y él lo que hacía era, traía gente según la demanda, como enfermeras, ingenieros, todo eso traía acá, los traía acá, hacían un posgrado en Nate o en la universidad y de ahí ellos conseguían trabajo. Amo Argentina, amo, me encanta, me encanta, yo he viajado mucho a Bariloche, conozco a Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Córdoba es mi lugar favorito, pero no es. Acá vivir. es diferente, claro. para vivir es diferente. Y viniste directamente a estudiar la de, de sí. secundaria. Sí, o sea, yo entré al grado 10, creo que era, grado 10, que era como tercer año. Y eso sí. no sabes lo que fue para mí, porque yo nosotros estudiábamos en un instituto inglés en Argentina, sí. pero cuando llego acá, a mí era como que me hablaban chino, que estaba en ESL, que es English as a Second Language. Y aparte no es lo mismo ver películas no, no, no. que estudiar en inglés. Claro, no, no, encima la, la profesora no hablaba español, entonces a mí me hablaba en inglés y para mí era, si me hablaba en coreano capaz que me entendía más porque ella, viste, era todo lo que yo entendía, entonces no, fue re ¿Cómo fue eso, estudiar? Uno cuando viene sin saber inglés el tema es que te hacen hacer ESL, y si vos haces ESL, acá es diferente el tema porque la escuela no es como allá, que haces las 16 materias todos los días y punto, ¿no? Mm. Acá lo, vos elegís las materias que querés tomar y tenés que tener sí o sí para graduarte, inglés de, de grado 12, que sería quinto año, entonces yo no lo puedo terminar, no me puedo graduar, porque al, a la edad que vos, ten, a los 18, ya te dicen, chavo, no puedes estar más acá en el high school tenés que ir a una escuela como un college. Ah. O y otra cosa de la escuela es que uno, al no ser canadiense, tiene que pagar más. El canadiense paga 100 dólares, por decir, al año. A nosotros nos cobran 200, porque bueno. venimos con visa de estudiante. Okay. Entonces, el, todo el que venga con visa de estudiante se tiene que preparar mentalmente y económicamente porque te hacen pagar más lo hacen en, en la secundaria, te lo hacen en, en el college, la universidad, en todo eso te hacen con visa de estudiante. Tienen que saber que acá el estudio te sale el doble que sea nunca si en un Si en las páginas te dice 1200 dólares el curso, pensa en el doble. Okay. Algo que me gusta de las escuelas de acá, por lo menos la secundaria y la primaria, es que uno paga al año. Okay. Eh, yo cuando estuve en Argentina en el 2000, 15, bueno, del 10 al 2015 yo quise llevar a mi hija, mi hija hablaba inglés solamente, entonces eh, dije, la voy a meter en, en, en una escuela bilingüe, me salía 500 dólares a mi, eh, canadienses al mes. La escuela de allá. La escuela de allá. Y eso no contaba, ni la comida, ni el transporte, claro. ni los libros, nada. O sea, y te cobraban hasta el, o sea, donde ella se sentaba, eso te lo cobraban. Claro. Entonces yo, y cuando le, le decía a mi esposo, me dice: 500 dólares no pagamos nosotros. Acá ni siquiera un, nadie. Ni, ni siquiera un, un extranjero viniendo a estudiar para o sea, 500 dólares en una escuela. Escuela, privada. escuela privada. Entonces la pasé a la pública. En la pública no tenía ningún problema. Eh, el tema era que, bueno, el único problema eran los paros. Y yo trabajaba de 8 a 10 horas. Claro. Volvió a vivir a Argentina y en 2015 emigró nuevamente a Canadá, donde vive junto a su familia en el condado de Leduc. Con okay. 15 años viniste para acá, claro. en los 25 claro. volviste claro. para Argentina. Volví a Argentina y dije: qué bueno, yo, nosotros tenemos una familia súper unida. Todo, mi mamá tiene 6 hermanos eh, que se crearon con dos primos más, o sea, la familia es así, nos juntábamos todos los domingos a comer, todo. Esa fue una de las cosas que te llevó a volver claro, a la familia. Cuando, claro, cuando yo volví, bueno, mis abuelos, mis abuelos que estaban allá y yo digo, qué lindo volver, yo amo a mis abuelos, los, tengo adoración con ellos y decía, qué lindo poder volver a verlos. Cuando llegué fue el primero choque emocional, claro. eso fue una de las mejores cosas. Después cuando ya empieza el tema, bueno, y el verano obviamente. Claro, llegaste en, en tema fiestas, familia, la, no sé, verano... Ya, no, claro. esta este es mi tierra, es lo mejor. Pero después, cuando empezás a laudar, cuando, cuando empieza todo el, el, el tema de la escuela, ¿viste? Todo eso, yo, oh, no, no. la política, la corrupción, claro. la inseguridad, aunque no eres un pueblo todavía. ¿Hubo un momento que dijiste, bueno, que algo está pasando, no, no estoy bien, o algo así, o, o no, te, no te das cuenta y vivías? No, sí, si yo, yo vivía, y, y, y siempre es que uno cuando vive en otro país, sea el país que sea, compara. Claro. Yo cuando estaba acá en Canadá, decía, no, en Argentina la primavera y el verano duran ocho meses. En la primavera, viste, eh, te juntamos a la familia. Yo estaba allá y decía, oh, en Canadá estaría haciendo otra cosa. Ah. En Canadá estaría, qué sé yo, con mis amigos en tal lado. En Canadá podría haber salido a hacer tal cosa. Eh, tengo la seguridad, no tengo que preocuparme eh, de salir por la noche. Yo me sentía, estoy estancada, no me sentía en casa, por decir así, porque yo me vine, o sea, yo acá me formé como adulto. Claro, claro, llegaste a los 15 años. Claro, llegué a los 15 y, y, y, y para mí, viste, yo, o sea, fui creciéndome, fui, fui haciéndome adulta acá en Canadá, entonces mis ideas son diferentes, mi, mi, mi forma de pensar es diferente. ¿Qué fue lo que fue más que... te chocó cuando volviste y dijiste, a ver? Era eh, el que yo le digo, mi esposa se ríe, es el, el, el importaculismo de la gente. Cada uno cuida su, su, su burbujita y, y yo lo veía con, con mucha gente, me sorprendía, hasta la familia decía, pero. O sea, claro. somos. Familia, somos, comunidad. ¿Sí? Ay, guay, ¿qué, qué? ¿te parece que acá es una de las cosas fuertes que hay en Canadá? Sí, sí. Yo veo a alguien. Que se tropieza y dos o tres personas, y estás bien, viste, se te ah. acercan. O cualquiera, a veces estás caminando y estás nevando así con todo, y paran autos y te dicen, necesitas que te, que te lleve a algún lado. ¿Qué es lo que más extrañado que se siente? Que también un choque duro de acá. La primavera y el verano. Primera... O sea, en todas, las, en todas las charlas que tuve con todos, siempre dicen, es el clima, el clima Yo es lo sé. más, lo más es chocante, más que... chocante sí. Sí, porque yo soy una persona muy activa. En... Lo bueno de Neuquén es que, que como es pueblo todavía, vos puedes caminar a todos lados. Yo me lo pasaba caminando, caminando, caminando. Acá no puedo. Claro, ¿te, te termina uno acostumbrando o es, es parte de ellos? y bueno. No, hay gente, mira, yo tengo una amiga también de Neuquén, también vegana, pero ella vive en Reti, es Rocío, por si estás mirando, un saludito. Eh, ella le encanta, ella va, esquía. Eh, hace patinaje, viste, todas esas cosas. Yo no soy de ese tipo. Claro. Esta va a ser la primera de tantas colaboraciones que voy a tener en mi canal. Así que también vayan a ver su canal de YouTube y su página de Instagram haciendo recetas y mostrando cómo es la vida con la comida vegana. Hablemos un poquito de cómo los contactamos, porque yo la contacté a Mariana porque vi un videos de recetas veganas. Sí. más o menos qué es lo que están haciendo. Bueno, yo, eh, nosotros nos hicimos veganos hace tres años. A mi familia, mi esposo, mi hija y yo, nos vemos en una película esa noche, y me dice, mañana sacamos todo lo que tenemos, que sea derivados de animales o animales, y nos hacemos veganos. Ah, y exactamente es lo en que la yo quería cerebro. como de le, le al otro día sacamos todo, donamos todas las comidas que teníamos de animales, entonces nosotros ya teníamos una amiga que era vegana, recién había empezado... Entonces ella, que es enfermera, y me dice vitamina B12, sí o sí. Hice el Instagram Latinos, Veganos Can que es de Canadá. Okay. Vamos a dejar acá los links de sí. Instagram, de eh, canal de YouTube y Facebook. Eh, Facebook. Sí. Los vamos a dejar acá abajo, de Vegan Spoon. De Vegan Spoon. De vegan, bueno. Y eh, bueno, yo estudié eh, nutrición vegana. Okay. De una certificación acá en Canadá, y ahora estoy haciendo el Master Cocina Vegana de Europa, que es... En español. ¿Son recetas y son también consejos de, para veganos o, o sí. está, es lo que más.? M más que nada, yo pongo recetas. Nosotros empezamos con el veganismo porque nosotros, en la familia de mi esposo, su tío tenía cáncer, una de nuestras mejores amigas tenía cáncer, mi papá tuvo cáncer, o ti, falleció mi papá de cáncer. Eh, mi abuelo, que era su papá, falleció de cáncer, me como que. Mucho cáncer alrededor nuestro, entonces lo nuestro empezó más que nada por el tema de la salud. Okay. Eh, en la parte de mi mamá tenemos colesterol alto, diabetes, todo eso. Entonces, eh, cuando vimos la película que se las re recomiendo, que se llama What the Health, es buenísima, eh, es, es la conexión entre la alimentación y las enfermedades, es una cosa que al principio a mi familia le chocó un poco, Obviamente siendo argentino, ¡eh, asado, ¿viste? Claro. Para mí ser vegana en Argentina me fue re difícil. Porque no hay tantas cosas como hay acá. Okay. El tofu allá es carísimo. Y, y, y yo compraba mucho la soja deshidratada y también allá es re difícil. Por lo menos en Neuquén, en Buenos Aires. Me, mi hermana vivía en Buenos Aires y ella me decía que eso se encuentra en todos lados. Yo estoy en un grupo que se llama eh, Veganos de Argentina es más, hay unas chicas que me encanta que se llama Hola Vegan Son tres hermanas veganas Y están como desparramadas en el mundo También te invito a que veas el video que hicimos juntos para su canal Y cocinamos una receta vegana Por ahí la gente tiene la idea de que nosotros comemos solamente ensaladas Yo, como verás, eh, no como solamente ensaladas <risa> Hay jamón Esos nuggets son los favoritos de mis sobrinos tartas de avena ¿Esto lo hiciste vos? Lo hice yo una receta no vegana que la veganicé. Es de mandarina, tiene harina blanca. Huevo de hornear, tiene... Yo use huevo de chía, es riquísimo. Delicia. Es buenísimo. Lo no único que es como muy pegajosita ¿no? para parece como unos mates. Te voy a dar a vos para que vos eches los condimentos. Mira los nomás. Sí, sí. Te vas a ayudar. Tirando la cebolla, yo agarro algo de chara. Y son eh, los de siempre. Ajo en polvo. El ruidito. Eso, eso. Hola, bienvenidos al canal. Hoy estoy con Chelo que me está ayudando a hacer una receta vegana. Él no es vegano. No, pero lo voy a probar, eh. Pero lo va a probar. Bárbaro. Listo, eso es todo. Una familia tipo el eh, padre, la madre y los hijos. ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, tener Canadá como sí. futuro? Le decía. Sí, mira, yo tengo una hermana que está haciendo todo lo posible para volver. Yo tengo dos hermanas acá en Edmonton, una que tiene hijos y la otra que está casada, pero no tiene hijos, y tengo otra hermana que tiene dos, dos hijos canadienses, y, y con el esposo se quiere volver. Yo le dije, por lo menos por tus hijos, por mi mentalidad es estar tranquila, estar segura. No es que vendo patria, no es claro. vendo patria ni nada, sino que eh, yo me siento segura acá. Yo A veces nos no olvidamos de cerrar las puertas con llave y no entra nadie. Claro. <ríe> a pesar de todo lo que pasa allá, necesito claro. irme, necesito ver a mi familia. Yo todavía tengo a mi mamá allá, tengo dos hermanas, tengo un, un hermano. Eh, todavía me quedan dos abuelitas, mis tíos. Entonces como que necesito volver y pasar por lo menos una navidad ya. Es o cosas que vos mantengas de, de allá que... ¿De Argentina? Sí. El mar ¿eh? fideos con tuco, yo, yo no sé si es algo de Argentina, pero para <ríe> claro, mí el pero... fideos con tuco es... Eh, o sea, yo le digo a mi esposo, yo hace una semana que no como fideos con tuco. <ríe> Ver partidos de fútbol obviamente el mundial, eso es básico. Además que mi esposo es re futbolero, re futbolero. Así que eso lo manteremos. Bueno, últimas palabras que quiera decir o saludos. No, bueno, agradecerte por, por darme este espacio de contar un poquito mi vida y, y espero les haya gustado el video. Un saludito a mi familia. Te mandamos el video este para que Sí, también. sí, se lo vamos a mandar. Ah, y vean el video. Que y vamos también a hacer. vamos a hacer un videito de, de una receta de una comida. Y bueno, nada, agradecerte por darme este espacio. <risa> Gracias a vos por invitarme a tu casa con las plantas sí. <risa> y por los mates. Y bueno, eh, gracias por ver la historia de, de otra Argentina, de otra Latina más acá en, en Edmonton. Gracias. Chao. Y así terminamos otra historia de otra Argentina más viviendo acá en Canadá. Si vivís en Edmonton y querés contar tu historia, contáctame en mi Instagram y podemos tomar un café juntos. Gracias por ver. Y acordate, Avanti antes y Avanti siempre. Nos vemos.